Hola Jürgen, ¿qué tal? Eh, buenos días. Mi nombre es César Reyes y bueno, soy parte del equipo de capital humano de la empresa Consultoría Contable. Eh, antes que nada, agradecerte por tu interés eh, al puesto y por tu tiempo también. Esta entrevista es eh, más que nada para poder conocerte un poco más y continuar con este proceso para cubrir la vacante de gerente contable. La dinámica de, de esta entrevista es eh, básicamente hacerte algunas preguntas de forma general y algunas otras enfocadas al puesto al que vienes postulando. Bien, eh, antes de comenzar, eh, ¿podrías eh, hacerte una pequeña presentación, una breve presentación, por favor? Claro, ¿qué tal César? Mucho gusto. Eh, mi nombre es Jorgen Salazar, tengo 26 años. Eh, actualmente estoy interesado en el puesto que me has comentado. Creo que cuento con las habilidades, actitudes y aptitudes para poder... Eh, poder laborar en esta empresa, ya que, eh, bueno, también me encuentro muy emocionado, ¿no?, de, de poder pertenecer a esa linda familia, ¿no? Claro, está bien. Bueno, eh, aquí voy a comenzar con la primera pregunta. Eh, la primera pregunta sería, ¿qué, ¿qué sabes de la empresa? ¿Qué has podido investigar un poco acerca del, de, rubro de, de, de lo rubro, a lo que nos dedicamos? Bueno, eh, tengo por entendido que ustedes, pues, eh, en el rubro de, de finanzas son, tienen a los mejores profesionales, tienen al personal altamente calificado, sí, y pues a mí me gustaría, más que todo en el tema del trabajo, también aprender de ustedes, ¿no? Y poder eh, adaptarme a su forma de trabajo, y bueno, he oído que tienen un excelente ambiente laboral, entonces me encantaría pertenecer a, a la gran familia, ¿no? Claro, bien, te comento que ya venimos trabajando durante... 20 años aproximadamente, este, este mes justo cumplimos un año más de, de fundada la empresa. Eh, sí, estamos buscando eh, un... Eh, bueno, car característicamente las personas que ingresan eh, son personas bastante preparadas y buscamos eh, el tema del compromiso también bastante. Bien, eh, la segunda pregunta, eh, ¿cuál es la meta personal eh, que tú tienes de, en tu vida? ¿Qué, ¿Qué es lo que te propones? Bueno, mi meta personal en realidad es poder ser una persona eh, con habilidades blandas, ¿no? Eh, llegar a, a culminar el doctorado en el cual me he propuesto y sobre todo pues tener una, una gran familia, ¿no? Una gran y hermosa familia. ¿no? Y en el tema laboral pues eh, me gustaría la verdad eh, poder quedarme en la empresa, eh, hacer una línea de carrera y, y, y espero se pueda dar, ¿no? Claro, tengo entendido que tú eh, actualmente cuentas con una maestría, ¿no? En, en sí, temas contables. Sí, exacto. Bien, eh, excelente. Eh, bien, ahora tú podrías decirme tres eh, cualidades, tres fortalezas y tres debilidades que, que tengas, por favor. Sí, claro, bueno, la primera sería pues la honestidad, eh, la segunda sería la perseverancia y la tercera pues sería la versatilidad, ¿no? Y en el tema de debilidades, pues... Soy un poco terco, eh, también soy eh, eh, un poco, digamos que digamos que picón, ¿no? No me gusta que, que, el, que los demás me ganen. Y el tercero sería, pues, que me gusta resolver los, las cosas yo solo, ¿no? Claro, bueno, entiendo que también es un poco, la parte de terquedad eh, se asemeja un poco a la competitividad también, de alguna forma, ¿no? Que, que puedas tener. Bueno, en parte es, es eh, algo bueno, ¿no? También porque te permite mejorar de alguna forma, no competir con, con tus pares es importante también. Bien, es, eh, bien. La siguiente pregunta eh, es un tema ya de, de cómo tú te ves eh, en cinco años. ¿Cuáles eh, tus expectativas en cinco años? Eh, bueno, yo actualmente al puesto que, que, que estoy postulando. Me gustaría, pues, por lo menos eh, establecer un, un tiempo de unos dos a tres años y en todo caso seguir avanzando, ¿no? Hacia otro perfil, hacia otro puesto, ya que estoy muy seguro de que voy a aprender demasiado. Y con el tema académico, como te comentaba, pues, eh, de repente un diplomado, una maestría en el exterior, claro, llevarlo a distancia y, y bueno, eh, terminar de, de pagar mi casa, ¿no? Eso sería lo ideal. Claro, sí es importante. Bueno, te comento que aquí nos enfocamos bastante, o damos prioridad al, al talento interno, siempre eh, ante alguna, a una, un nuevo puesto que se aperture, eh, damos prioridad al, al personal que viene trabajando con nosotros. Eh, siempre intentamos eh, darles esa, ese plus para que puedan, de alguna forma, eh, motivarse y seguir trabajando con nosotros. No, la idea es eh, buscar un personal que, que pueda perdurar en el tiempo y pueda conocer porque en general eh, un personal nuevo trae mucho más gastos que un personal que se, que se mantiene ¿no? en la empresa. Bien, eh, coméntame, ¿alguna vez has tomado algún riesgo? ¿Cuál crees cuál que ha sido un, un riesgo que hayas tomado dentro de tu etapa profesional o quizá personal también? Eh, sí, en realidad, eh, en el tema, por lo general, ese tipo de puestos siempre hay que tomar decisiones, no decisiones que pueden ser eh, pues tanto buenas como también podrían generar algún impacto negativo, ¿no? Gracias a Dios, eh, pues eh, no, no he tenido hasta ahora algún percance. Eh, yo soy de las personas que, no, que piden que no les dejen juzgar eh, por sus victorias, sino por sus fracasos, que son pocos, ¿no? Pero, pero eso, eso es básicamente todo, ¿no? Claro, y independientemente de eso también, bueno, el puesto al que, al que entrarías... Eh, es básicamente un puesto de, eh, donde se tiene que tener mucho liderazgo, mucha capacidad de decisión también, porque eh, también vas a trabajar con personal a cargo, es, eh, es importante saber lidiar con, con las personas, porque eh, muy aparte de, de, las, de los conocimientos, también eh, entra, entra a tallar un, un tema de habilidades blandas, como lo comentaste, que es eh, un poco entender y saber manejar las emociones, ¿no? es importante también eh, tener en cuenta ese tema. Bien, ver, coméntame un poco. Bueno, ya hemos hablado un poco del tema general. Eh, ahora me gustaría que puedas contarme ya un poco de, de tu experiencia en este en este puesto, en el tema contables, en, eh, a lo largo de estos años que ha venido elaborando. Bueno, te comento que ya, pues en el, en el tema de en el tema de académico, pues tengo un un eh, titulado técnico en eh, un instituto. También he, he realizado eh, bueno he culminado la carrera en una universidad como el ID, luego pues seguí con la maestría, he tenido dos diplomados también en el tema de finanzas y, y, y auditor contable, eh, llevo ya en, en este rubro trabajando ocho años, no he trabajado en, en pues dos empresas, la última pues está ahí en, el, en mi currículum, pero sí, yo creo que soy el personal eh, más altamente calificado para este pues, no muy interesado en, como les comenté, en poder trabajar con ustedes, ¿no? Claro, eh, bien, te comento que, eh, como sabes, el horario básicamente es de lunes a viernes, de 8 a 5, pero eh, ha habido casos en los que quizás se tenga que trabajar incluso hasta domingo, ¿no? por un tema, no sé, de, de los cierres, quizás que hay, no sé si eh, tendrías tú algún inconveniente con ello, ¿no? Eh, no, la verdad, eh, por lo general soy una persona muy organizada, pero pues siempre hay eh, ciertos días como fines de mes, ¿no? en los cuales pues, eh, se aparecen algunos imprevistos, y pues hay que quedarnos un poquito más. ¿no? Y, y bueno, por ahí claro. si no tengo, tengo la disponibilidad, y como te comento, por, por el momento y, y por el inicio del, del, del trabajo, eh, pues yo encantado de, de poder aportar un poquito más en la empresa. ¿no? Sí, correcto. Eh, aquí verifico que tú tienes un pequeño emprendimiento, un, un tema de consultoría contable, eh, que la estás iniciando, ¿no? Bueno, es lo que puedo ver aquí en tu currículo. Eh, coméntame, ¿es, ¿es reciente, no? ¿Desde cuándo eh, tienes este emprendimiento? Eh, sí, te comento que es, es reciente, bueno, es ya hace un año, eh, después de básicamente de la pandemia, eh, decidí, eh, muy aparte del, del tema ya eh, profesional en el que estaba trabajando, pues decidí abrir una consultoría, ¿no? Y, y pues con el apoyo de un grupo de amigos eh, form, formamos un un grupo de socios para poder auditar algunas empresas. Y pues, como te comentaba, mi, eh, mi especialidad es el tema de finanzas, ¿no? Entonces, siempre eh, tratamos de, de poder desarrollar nuevos métodos, en manejo de SAPs, en manejo de herramientas, ¿no? Pero sí, eh, yo creo y considero que el, el área de finanzas es el área más complicada para poder auditar, ¿no? Muy aparte del área administrativa, del área operativa, pero sí el área de finanzas es mucho, mucho más complicado. Claro, eh, bueno, el área de finanzas, al ser un tema, eh, bueno, trabajar directamente eh, de alguna forma con dinero, con, con, con el capital de la empresa, es un área bastante delicada, ¿no? La, incluso las auditorías que se realizan eh, son bastante minuciosas, no son más enfocadas en esas áreas, eh, mayormente lo realizan eh, consultores externos, en nuestro caso, nos auditan eh, empresas externas, porque nos piden, nos piden los, los bancos, los diferentes empresas, cuando concursamos para alguna, algún proyecto o alguna licitación, eh, nos piden que tengamos los, los estados financieros auditados. Entonces, sí, es importante. Me eh, parece genial que tengas este emprendimiento en realidad. Eh, sí, imagino que tendrás eh, otro personal que está eh, a cargo de ese, de ese proyecto, ¿no? Porque eh, tú, independientemente de eso, tú estás laborando bueno, vienes laburando en la empresa donde estabas antes, ahora... Eh, de entrar a esta empresa, y eh, también eh, te mantendrías como que trabajando acá y a la par eh, manejando ¿no? la empresa de, a distancia, ¿no? tu, tu emprendimiento. Sí, efectivamente es un trabajo paralelo, eh, como te comentaba, pues son, son horarios distintos, ¿no? y como te comentaba también, pues ya tengo un, un grupo de, de, bueno, más que todo son socios, pero son mis amigos, eh, eh, justamente de la universidad en cual pues desarrollamos este proyecto para poder dar ese tipo de auditoría externa, ¿no? que nos especializamos en el tema de finanzas, el tema de contadoría. ¿no? Pero, pero sí, bueno, de mi parte, comentarte que si alguna empresa externa nos audita, créeme que los errores que pues, se pueden presentar eh, van a ser mínimos o erradicados ya eh, eh, una vez yo ingreso, ¿no? ya tienes todo mi compromiso pues, al, al 100%. ¿no? Bien, eh, sí, correcto, es excelente. Eh, en cuanto al, al manejo de equipos, eh, verifico que ha sido ya líder en varios en varios trabajos anteriores eh, normalmente con cuántas personas eh, manejaba su equipo bueno siempre me comentaba el tema de, eh, bueno, como, como te comentaba el tema de mis efectos siempre soy muy, muy competitivo siempre eh, he destacado en el tema del manejo de equipos soy un nato y, y pues por lo general he trabajado eh, con 10 a 15 personas no 10 a 15 personas por lo menos en mi área de equipo de trabajo en las auditorías externas sí, pues sí es un poquito menos, no 5, 4 personas, pero por lo general sí de 10 a 15 personas. Claro, ¿y qué tal tu experiencia con, con estos equipos? Porque como también lo hablamos hace un momento, eh, lidiar con personas también es un poco complicado, ¿no? Eh, eh, ¿te has, subido, ¿Has tenido algún inconveniente? Bueno, y lo llegaste a resolver si te había tenido o qué tal tu experiencia en este sentido? Eh, sí, de hecho que el, el, el tema de tratar con personas de distintos caracteres es complicado, ¿no? Pero yo siempre manejo el, el, la filosofía del, del ejemplo, ¿no? Si tú trabajas bien como líder, si tú los pues, apoyas y respaldas a tu equipo, ellos te van a pagar con la misma moneda, ¿no? Entonces, hace momentos sí no he tenido ningún percance, ¿no? Bien, Jürgen, eh, ya para cerrar, eh, me gustaría saber. Eh, ¿Por qué crees que serías el, el candidato correcto para, para poder tomar este puesto y pues, formar parte de, de esta empresa? Bueno, como, te, como te comentaba, ya muy, muy, muy a fondo, eh, pues creo que soy la persona idónea para poder eh, tener ese puesto, cuento con, con los requisitos académicos, eh, laborales y también el tema de pues, eh, habilidades blandas, ¿no? es una persona que se adapta, que le gustan los retos. Y yo pues, eh, como te comentaba de mi parte, ya tienes el compromiso necesario para poder aportar todo lo posible y también aprender eh, todo lo que se puede de la empresa, que es lo que más me gustaría, ¿no? Bien, Jorgen, sí, excelente. Es bastante importante el tema del compromiso. Eh, bueno, básicamente eh, entre hoy o por la tarde o más tarde mañana, eh, te, estaría, te estaremos contactando para poder confirmarte este ya es el último filtro que, que se tenía eh, planeado en el, en el proceso. Eh, te comento, bueno, te adelanto que es bastante probable que, que quede seleccionado. Ya he tenido dos entrevistas anteriormente, eh, hoy en la mañana, y bueno, entonces eh, mañana, mañana por la mañana nos estaremos comunicando contigo para poder ya eh, coordinar ya el tema de, de tu, tu ingreso, ¿no? Que es, bueno, básicamente es, eh, es casi seguro, ya solo falta eh, hacer mi reporte a, a los... A la, al jefe directo que sería en este caso, para, para que ellos den su visto bueno y bueno proceder con la contratación. Bien, Jürgen, entonces eh, eso sería todo. Muchas gracias por tu tiempo y estamos ahí en contacto. Perfecto, César. Bueno, te mando muy agradecido por la oportunidad y bueno, te mando un fuerte abrazo. Cuídate bastante. Buenos días.